Gracias, Yallán y amables televidentes. Eh, miren, obviamente que la vida pública de la República Dominicana genera mucha controversia y mucha información, pero ciertamente que debemos de, de ir corrigiendo estas, estas problemáticas, estos problemas, y, y que la sociedad pueda comprender lo que es este tránsito político que se da en la información y que los medios de comunicación se han diversificado a través de las redes sociales y que allí reside o hay una especie de extrema democratización de luz donde no se requiere tener ningún grado ni nivel de pensamiento, ideología. Simplemente usted es propietario de un celular y tiene un servicio eh, para conectar al mundo a través de Twitter, de WhatsApp, de YouTube, en fin. Esto, no sé cuándo va a alcanzar un nivel de regulación, pero está dentro de las libertades ciudadanas, la de eh, ser informado, informarse, y tener derecho a la información, acceso a la información. Y cada vez se hace más transparente, por eso es que muchas cosas ya hoy día no se utiliza el término eh, tan frecuente de, de apañar, de, de cubrir o de esconder, porque todo está dado en la realidad virtual. Y eso en cierta forma pone de ventaja el sector público, el sector privado y a la vida pública Particular de los individuos, puesto que también nosotros hemos caído en, en, el, en el de ser transparente, al punto que exponemos, eh, hacemos una película de la descripción de nuestras vidas privadas o de nuestro comportamiento. Al, hay gente que no se sienta a, a comer si no toma una foto y la lanza al mundo. Pero también tenemos como herramienta de marketing, de. No solamente marketing comercial eh, de, de productos de consumo, sino marketing personal, marketing eh, gubernamental, el marketing social, que son herramientas obviamente que han dado un cambio radical al, al conocimiento o a la entrega de información. ¿Cuál es una de las puntos que no ha variado ni puede variar? es que la información sea precisa y veraz, que tenga un contenido real, comprobable, porque de ahí parte el respeto que se debe de tener cuando se toma un micrófono o se presenta frente a, al televisor. Resulta que en gran, o mayor o menor medida, nos convertimos en cierto influenciador, eh, influencer, como dicen las redes sociales, y lo que hablaba hoy la, la, la doctora Andrea Manjarres que es más o menos en, con, eh, eh, en un contexto, dime con quién anda y te, y te diré quién eres. Y eso trata de la influencia. Lamentablemente aquí todavía no tenemos un mecanismo de control de esa realidad virtual y de este trasiego de información y de manos muchas veces de quien menos condiciones tiene. Y eso sí que es preocupante. El Estado Dominicano ha dado un salto o ha dado de inicio muestra de interés en el tema Haití, República Dominicana. Y se ha firmado un protocolo que en cierta forma cuando lo vi, no sé si alegrarme o si no más bien preocuparme, porque de Haití y República Dominicana la historia está repleta de datos e informaciones de las cuales nosotros hemos venido advirtiendo por muchos años, y digo nosotros porque pertenezco a un partido, la Fuerza Nacional Progresista, quien ha mantenido por más de 40 años su actitud frente a quienes han querido utilizar el territorio dominicano como pivote como solución al tema haitiano. Nosotros no somos culpables de la disidia y de, la, y de las dificultades con que se ha erigido ese pueblo post-dictaduras. Eh, y si hablamos de la dictadura, que son el origen de los grandes problemas que ha tenido Haití, hoy día República Dominicana ha firmado un acuerdo de intención parecido a todos los demás el tema es el cumplimiento y el grado de compromiso que asume el Estado haitiano y su gente para que se cumpla y se respete esos protocolos. Desde el 39, desde 37-39, la República Dominicana adquirió un acuerdo que es vinculante en el ámbito internacional a los dos Estados y era la de darle documentación en el territorio dominicano a través de sus consulados, porque siempre han tenido consulado pero no han cumplido con ese acuerdo, de darle su documentación de identidad a esos haitianos que nacen en territorio dominicano y que su condición no son de dominicanos sino de haitianos. Es el propio gobierno haitiano que desde esa época no ha venido cumpliendo en otorgarle y por eso tienen una cantidad de población o de ciudadanos diseminados por aquí sin ningún tipo de identidad de origen. Pero sabemos que es haitiano, fisonomía, habla y demás. Pues hoy con este protocolo por lo pronto frena o, o se despejan algunas condiciones que nosotros Veníamos advirtiendo. Ustedes recordarán que yo he tocado aquí el tema de la época de Balaguer, cuando Balaguer en el 91 se negó a que ese grupo de, la, de ONG, conjuntamente con el Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana, que siempre ha procurado de establecer aquí un territorio neutro de refugio, donde no hay guerra, donde no hay revueltas, donde no hay estampida como la han propiciado en otras partes del mundo hoy día se ha establecido que aquellos hospitales que pretendieron construir en frontera pero en el territorio dominicano se hagan en territorio haitiano que es quien lo más lo necesita y es un estado de necesidad constante pero ojo vuelvo y repito no sé si alegrarme o estar preocupado porque del, de, de la firma con quienes estamos acostumbrados a firmar desde épocas eh, memorables, en su cumplimiento ha sido otra cosa. Pero que aquí se firme y en el gobierno de Luis Abinader, en el gobierno del cambio, me satisface el hecho de que por lo pronto está definida la línea de la inversión en hospitales de aquel lado, no aquí porque tenían la presunción de que se tenían hospitales para darle servicio a haitiano, pero en el territorio dominicano, y crear una especie de, de territorio sin división. Por lo pronto ya esto se frena ahí. Ahora falta que el Estado, dominic el estado haitiano... A través de su consulado en República Dominicana, como está establecido desde el Acuerdo del 39 con la Ley de Registro Civil Dominicano y el libro, el libro rosado, ¿cuál es el sistema? Primero, todo haitiano que nazca en territorio cual sea, si viene de padre o madre haitiana, es haitiano, dice su constitución, artículo 18. No nosotros, ni porque queremos no desconocer. Ahora, terrible es que hayan dominicanos que es con sus distorsionadas ideas pretendan decir que se le están violentando derechos a personas que por constitución de origen paterno, porque aquí no hay un ciudadano que no haya nacido con excepción del Señor, todos han nacido de un padre, de una madre procreado con un hombre, con un padre. Que ese padre sea un sinvergüenza, un bandido pero nunca la madre abandona con honrosas exenciones a, a un hijo. Ahora, el Estado Dominicano, hasta por respeto a la Constitución haitiana, no puede darle un documento a quien no es parte de este territorio. Pero si nace aquí, como lo están naciendo, la cantidad que han hecho creer que son de ascendencia haitiana, pero dominicano, tienen un reglamento por ley. Se le da al servicio de salud pública, le da haber nacido viable y vivo. Y este, su madre o su padre, se dirige a la delegación representada aquí en el país, en su consulado de la República de Haití, en República Dominicana. Le entregan ese documento de haber nacido o de nacimiento. Inmediatamente ellos producen un acta de nacimiento con las características que se definen en el libro rosado de la República Dominicana. Eso es sencillo y de eso estamos pidiendo hace tiempo que se cumpla. Ojalá que este acuerdo nuevo, que sería remarcar en el que ya existía y el compromiso de todo Estado a darle la nacionalidad de sus ciudadanos y sobre todo aquel Estado que por constitución dice, nazca donde nazca, es haitiano. Por eso los dominicanos debemos advertir que en, en este conglomerado social, con tantas convulsiones, con tantos problemas, qué milagro que esto. Señores, ¿cuántas veces yo, no se ha dicho que San, la, la isla de Santo Domingo es una, isla, es una isla que es un continente en miniatura? Quizá le faltó decir, para hablar de las virtudes, de la riqueza territorial que tenemos, suelo, subsuelo, clima ¿Cómo, y pero, demás, ¿pero cómo que pudo un, haber ¿cómo, sido pero como que un continente en miniatura pero es que, es que, la, es que el, y, y el continente tiene, tiene sus su, su características pero fíjate cuando tú analizas a la República Dominicana en especies flora, aves vegetación, suelo subsuelo, agua climas, aquí hay dunas, aquí hay como un, una especie de, de, de desierto, sí, sí, hay dunas hay Áreas donde ha, ha, ha bajado la temperatura a cero grado como Constanza, donde se han cristalizado las hojas sí. como si fuera nieve. ¿Sí o no? Sí. Entonces, a menos de una hora tenemos un, una, una temperatura como si estuviéramos en un país de frío. Pero también tenemos las playas tropical. Esto es un bosque tropical como el de Loma Lomaquitepuela. A eso se redunda que aquí se le ha llamado a la isla como un continente en miniatura. Ahora, quizá le pudo faltar un poquito de comprensión, pero se ha hecho todo un, un revolú por esto. Cuando tenemos entonces todo un problema planteado de territorio, de, de existencia de la soberanía nacional, que vuelvo y repito, me satisfizo mucho saber que en las palabras de Luis Abinader cuando tomó el poder respecto al tema Haití, Hoy se concrete un acuerdo de esta naturaleza que venía gravitando en la intención de grupos y de la Organización de Naciones Unidas, sobre todo del ARNUD, que tiene que ver con los refugiados, de establecer aquí un, con un conjunto de campamentos de a 20.000 personas, todos de nacionalidad haitiana, con el propósito de recibir aquí en un territorio como que tanto Haití como República Dominicana dejaban como zona libre, para establecerlo allí y dejar en la frontera todo un esquema de distorsión a lo que es el verdadero acuerdo de definir la territorialidad que se da en la frontera. Esperemos que se cumplan los acuerdos, que se cumplan y se respete el estado de determinación del Estado Dominicano para que estas cosas, sea más de solidaridad y no de enfrentamientos de ideología o política nacionales. Gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Tenemos una llamada. Buenos días. y sí, buenos días. Yo llamo. Buenos días Francis. Un saludo a, a Francis. Buenos días. Sí, que, vigilito, que siempre estamos partícipes de sus comentarios ¿Quién nos habla? Siempre, eh, Pedro Santana le habla. Pedro ah, Santana. bien, Pedro. Pedro Gracias. Santana. Y también Yayán Usted tiene un te, nombre te, incómodo. Eh, Sí, un proce. mire, ¿cómo que un prócer? usted tiene un nombre de un traidor a la patria no, no, Cuidado. un prócer Pedro porque, Pedro porque lo, ten, lo tenemos en el panteón y está dentro de los mismos pero lo proce. tenemos en el panteón porque este pueblo lo ha mantenido engañado, escúcheme Pedro Santana por eso fue un traidor un hombre que traicionó a, a, a Juan Pablo Duarte, que yeah. lo mandó para el exilio todo. Sí. Pero lo tenemos como un proceso. Esas son de las distorsiones que tenemos que resolver ah, después. Pero, es pero este es Pedro, Pedro Santana ahora. es de lo bueno. Ah, bueno. Pedro, adelante. Y es de lo que defiende la, la, la territorialidad dominicana. Adelante, Pedro. Eh, eh, ya Como último, en, en el video que tú presentaste, si tú puedes ver, eh, los policías salen corriendo y solamente se tiene a ver al muchacho que está eh, eh, con el pie lastimado. Significa que... El mejor amigo del hombre representa muchas veces... Un ah, el perro, más, que fue que el único disparo. Que, que, ...que los mismos policías que participaron. El perro tuvo la... más humanidad que los policías. Sí. que Pero, pero atención, Pedro, pero que esos dos policías, porque tampoco podemos decir que la policía, pues aquí todo se generaliza y hay que individualizar las conductas. ¿eh? Fueron ellos dos los que cometieron e, e, e ese abuso, no la policía en sentido general porque no todos son iguales. A ellos todo hay que investigar y someter a la justicia. Bueno, dirían por ahí los fascinerosos, los queremos presos, pero yo no puedo decir eso. Yo no soy de la caverna. Tenemos una llamada. Un momentito. Tengo a mi madre que quiere opinar algo, no ha podido conectar con el teléfono y yo le voy a pedir a la producción que me permita. Ponle en altavoz. Vamos a ver. Buenos días. Espérese. Lourdes Sánchez. Ahora. Hola, Yan, Yan ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Mira, lo mismo que Francia está comentando, lo iba yo a comentar. Respecto a lo que milagro dijo. Ella no se sube expresar, pero es cierto que nuestra isla tiene características de continente. Por todos esos factores que Francia mencionó. Tenemos lagos. Que en un continente sí, que lo tenemos aquí lo que pasa es que ella en su afán de eh, eh, eh, en su se le fuera no, se le fue porque entonces fue. estábamos hablando de un tema que era binacional o del territorio de dos países en una misma isla sí, eh, eh, sí pero Sí. Eh, es, eh, es que el, el concepto de continente en sí no es lo que contiene sino lo que lo divide por ejemplo es una no, no, gran no. extensión de tierra, dividida de otra por un océano no o por cuestiones culturales, no como la etnografía, ese tipo, o sea, es lo no, que lo divide no, el concepto. No, no sí, precisamente la Almencia diversidad que tiene un continente. continente está en, concentrada en, este, en esta pequeña isla, en gran parte. Exactamente. Es eso. A la, a la biología de la isla. Sí. Es una isla que está enclavada en el Caribe, que tiene mar por los costados y sin embargo... Y tiene océano ...y fuera, eh, territorio dividido. Pero eso, pero eso no es fue, el es, además de eso, no fue el uh -huh. contexto en el que ella lo, lo, lo explicó. Bueno, sería, no. ella en querer, querer defender lo indefendible es eso. Ella no, que no, tanto ya. se burlaba, no ¿se no, acuerdan no, que yo... yo no, no, ya, ya. no defender lo indefendible, no, no porque cree. se defiende en el en sentido difícil. de justificar de que ciertamente a nosotros en algún momento se ha planteado, y así lo tienen los reportes de eh, medioambientales, que tenemos Exacto. características de un verdad. continente por la diversidad, y fíjate, Mar Caribe, Océano Atlántico, en fin, tenemos... Así es. Por ejemplo, tú dices pues, el gracias. continente europeo, el continente asiático, ¿verdad? El continente Así africano. ¿eh? El continente americano. Gracias, eh, Australia que está allá abajo, ¿verdad? Eh, ¿Qué mira, lo divide? El mira. Océano. Eh, mira. Cuestiones culturales, eh, de raza. Precisamente etnografía. tenemos dificultades. ¿Mm? Ah, buenos días, vamos a escuchar bueno. otra llamada. Oye. Sí, buenos días. Bueno, buen día. Mira, Yan ya. Súbelo. Eh, eh, Un momentito. Diste... Hello, tú... Ahora. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Tú te diste cuenta que el policía atropelló al niño o le dio con el pie o lo, lo que sea? Y los perros, que son los perros, andaban atrás, a, a, a, a, le cayeron atrás a los policías como que no abusadores que a los abusadores y después volvieron para el niño. Busca el video para que tú niño Pon el video, pon el video, muchachos, porque ese, no, no me fijé en ese ¿Cómo? detalle. Ah, como como los perros andan a atar a los policías porque estaban los policías y después se de volvieron a, a atender al niño que está tirado en el piso ahí, <tose> esa gente que los policías como ahí, le, le topan con el motor a ese pobre, a ese es sí que, eh, está bien que están tirando lo que le queda, los responsables son su papá. Míralo ahí, ahí va la policía. es no no verdad, ir. sí. El perro va Sí, a traer, es verdad. No Dejen lo que se mueva, no mira, lo vuelva. Sí, míralo Déjalo, ahí, mira. ¿verdad? Los perros van detrás de la policía ahí. Cheque cuando va para atrás policía. Chequea cuando la policía va para atrás en el motor. Que el perro va atrás. Mira el perro donde no va. El perro va atrás de la policía. Mira, ¿qué es cuando va? Mira, ahí viene otro perro a socorrer el niño. Mira, otro perro, exactamente. Mira, Qué barbaridad. Mira. Mira. Tuvo más humanidad el perro que, que esa patrulla policial. Sí, eh, abusa. Míralo ahí, policía? es verdad. Sí, sí, tiene razón el, el ter amigo ter televidente, lo demostró. Es verdad, el perro sí. estaba haciéndole saber a la policía que era un abuso lo que, lo que le hicieron <ríe> sí. a ese niño. Gracias. Entonces, el eh, jefe de la policía de aquí, Yo no sé qué va a hacer con ellos. Bueno, gracias. Gracias, amigo televidente. Pero con ellos dos, ¿eh? Con esos dos. Con esos dos policías. No, porque no... Explicar a la población que las conductas son individuales. Y además por eso siempre he defendido no las, las instituciones ah, las instituciones la no son la, la, la, el mal comportamiento de uno de sus miembros Exacto. sino es la institución en sí que procura el orden público y que lamentablemente le ha correspondido en pandemia hacer la de vigilar y de procurar que la gente se quede en sus casas en los horarios que establece, ahora bien ha sido infructuoso. La República Dominicana es el único lugar que se ha convertido esto en un challenger. ¿Cómo así? Sí, porque aquí hay gente que ha establecido que todas las tardes, a las 5 de la tarde salen a ver dónde lo están burlando. Ah, bueno. Eso... Es decir, así que yo lo veo, porque se han incluso establecido eh, fans de, de personas que se han dedicado a perseguir la policía o a andar con la policía para transmitir estos casos, y eso es un toque de queda. Sí, hay mucha gente que, que ¿Ve? se conecta ahí. Entonces, el único país que esta pandemia ha utilizado, está promoviendo en cuanto a medios digitales, cómo se burlan o cómo se, se provoca la policía, y terminan en esto. Mire, eh, en el WhatsApp, Paulina Alberto, desde San Francisco, ella corrige y pregunta ¿Qué va a pasar con las AFP? Ah, las de mi AFP. parte, yo no sé Francis, De mi parte yo le voy a decir No va a pasar nada, eso no lo van a entregar Porque no es un, no es un ahorro Tienen que entenderlo, no lo van a entregar Porque eso no corresponde a bueno, Yo desde el principio le expliqué que, sí. que era una infructuosa intención Aunque era muy populista eh, Botello volvió claro, a ser diputado claro. y, y mantiene una, una legión Una constante Hay países que con respecto al fondo los recursos que recibe como interés, parece ser que lo han distribuido pero eso es una fórmula que aquí no, no se computa porque tampoco la ley lo, lo contempla, Correcto. sino que tiene que llegar a un tiempo de aportes o a llegar a una situación de extremas circunstancias o que ya usted llegó a su edad y ha completado para ser pensionado o recibirlo como forma de pensión así